El estudio que hicimos en FEDESARROYO eh, sobre la financiación de la educación superior eh, otorgada por el ICETEX miró varios temas. Yo diría que los principales resultados del estudio son los siguientes. Uno, la cobertura del ICETEX ha aumentado de manera importante, mientras en el año 2000 solo 15% de los estudiantes que salían del colegio ten, podían acceder a un crédito del ICETEX ese porcentaje soy cercano a 22-23%, eso es un logro bastante importante. No, sin embargo, cuando uno lo compara con otros países eh, desarrollados y países más parecidos a Colombia, uno observa que esa cobertura es todavía muy baja. En muchos países desarrollados la cobertura de créditos eh, del gobierno supera 80-90%, en países como Chile está alrededor de 50%. Entonces, si bien ha habido un aumento en la cobertura, pues todavía, digamos, hay camino por recorrer. Lo segundo que encontramos es una alta dependencia del ICTEX de los recursos del presupuesto nacional para otorgar los créditos a los muchachos. ¿Por qué es esto? El, el ICTEX funciona como un sistema pay-as-you-go, o sea, financia nuevos estudiantes con lo que van pagando antiguos estudiantes sobre sus créditos. Sin embargo, en el 2012, una ley eh, por iniciativa del Congreso de la República determinó que los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 tendrían, eh, el ICETEC solo les podría cobrar una tasa de interés de máximo la inflación, es decir, una tasa de interés de cero. Para compensar, digamos, eh, sobre los efectos de, en las finanzas del ICETEX, el gobierno pondría unos recursos eh, adicionales del presupuesto. Eso hace que hoy en día más o menos 40% de los recursos eh, del ICETEX provengan del presupuesto. Y digamos, eh, eso lo que muestra es que puede haber limitaciones hacia adelante, porque... Eh, las finanzas públicas no están en su mejor momento y es probable que hacia adelante el gobierno no pueda ampliar eh, esos recursos que tiene eh, para el ICTEX. Por lo tanto, digamos uno vería que hacia adelante, eh, si el ICTEX quiere ampliar su cobertura, eh, tendría que buscar otras formas de financiación. Hay un tercer aspecto que es muy importante y es lo que estableció el Plan Nacional de Desarrollo y es que a partir de 2018, el ICTEX solo le podrá dar eh, créditos a estudiantes que estén en eh, instituciones acreditadas o que cursen programas acreditados en instituciones no acreditadas. ¿Cuál es el problema? Que hoy cerca del 50, entre el 50 y el 60% de los créditos, tanto en número como en monto, del ICTEX se otorgan a estudiantes en instituciones no acreditadas. Ahí el problema no va a ser del ICETEX. Es probable que desde 2018 el ICETEX no tenga una población potencial tan grande porque solo puede financiar a muchachos en entidades certificadas, eh, acreditadas o en programas acreditados. Ahí el problema es del proceso de acreditación que está siendo excesivamente lento en Colombia. La decisión del Plan Nacional de Desarrollo tiene todo, todo el sentido desde el punto de vista de lograr eh, la equidad, desde el punto de vista de lograr mejores resultados académicos en los muchachos que puedan salir y conseguir eh, mejores eh, trabajos y poder pagar eh, sus créditos. Por lo tanto, la idea no es, eh, digamos, eh, reducir los requisitos de la acreditación o eliminarlos, no, es mantenerlos, pero ahí el punto de política pública que hacemos en el trabajo de desarrollo es cómo vamos a hacer para acelerar el proceso de acreditación, que es muy importante, tanto para lograr, digamos, que los muchachos salgan con un nivel de educación buena y tengan equidad en las oportunidades de trabajo, pero también porque sobre el ICETEX eso tiene un efecto muy importante en términos de los trabajos que van a conseguir los muchachos y digamos la capacidad de pago. Y por último lo que miramos fue, eh, bueno, pa, al parecer hacia adelante los recursos del presupuesto no van a ser abundantes, entonces el ICETEX debería buscar mecanismos alternativos de fondeo, no ser tan dependiente de los recursos del presupuesto. Ahí miramos muchas alternativas financieras. Como el sector público va a estar apretado, pues lo que debe hacer el ICTEX es tratar de ver cómo puede apalancar eh, y traer recursos del sector privado a financiar la educación superior. Eh, hoy en día el sector financiero privado está involucrado en otorgar créditos, pero son excesivamente costosos. ¿Por qué? Porque es un crédito a largo plazo, sin garantía idónea, donde hay un montonón de problemas de asimetrías de información. Por lo tanto, el sector privado, él solo, meterse con un crédito barato no lo hace. Por eso se necesita de alguna manera acompañar los recursos del sector privado con mecanismos que eh, le hagan más atractivo eh, meterse en ese mercado. Entonces miramos si el ICTEX podría extender garantías en lugar de créditos, si podría emitir títulos de ahorro educativo como lo hizo en el pasado, eh, si podría transformarse en un banco de segundo piso, en donde el crédito no se le da al estudiante directamente, sino se le da a los bancos para que los bancos a su vez eh, extiendan créditos a los muchachos y estudiamos el tema de la titularización hipotecaria. Y nos pareció dentro de todas esas alternativas que el ICETEX debería mirar con cuidado esta última, este último mecanismo que es muy interesante. Eh, titularizar eh, cartera estudiantil, escoger eh, créditos estudiantiles, empaquetarlos, estructurar unos títulos. Eh, financiero sobre esos paquetes crediticios, se van al mercado de capitales, los inversionistas los compran y eso le da fondeo al ICETEX para otorgar nuevos créditos. Parece bastante sofisticado. En el caso del crédito estudiantil es un poquito más difícil que en el caso, por ejemplo, de la cartera hipotecaria, donde hay una garantía, que es la casa. En el crédito estudiantil eso no existe, pero... Los diferentes países se han inventado mecanismos de garantías, de hacer tranches en las, en las titularizaciones, eh, quién lleva la primera pérdida, quién es pérdida senior y así con muchos eh, mecanismos que se llaman credit enhancement, pues lo que hacen es favorecer que el mercado de capitales se meta y ayude a eh, que haya más recursos para, para financiar muchachos en educación superior. Yo creo que esas son las, las principales recomendaciones en cada uno de los temas.